Hola, soy álvarez Chávez y soy fotógrafa y me dedico a la curaduría de libros de fotografía. Eh, a través de los archivos digitales de la, del CINAVI, de la Biblioteca Nacional, he podido hacer referencia de fotos publicadas por eh, fotógrafos, marca de la redundancia, de Costa Rica, como Manuel miralles Mario Roa eh, y el fotógrafo que enseñó a Manuel Gómez Ayes, Harrison Arisón Natalio. Yo les recomiendo visitar esta página porque es interesantísima y nos revela todas las cosas que nunca vamos a poder ver personalmente. Igualmente la página de música contiene canciones eh, tradicionales de nuestro país. Si no las visitamos, si no, si no las conocemos, se van a extinguir y las próximas generaciones las van a pedir.